Tanto, Tengo una sola pregunta de momento y es Siempre que Lion no está en pantalla Suele estar detrás de cámara, supervisando y ayudando ¿Cómo vive el ser un espectador más? Por ejemplo, ¿Cómo vive cada capítulo de Jardín? El último estuvo increíble eh, Esto me da pie de charlar algo que queremos charlar pero, pero voy a responder la pregunta primero Me encanta Me encanta estar de productor Me encanta Es eh, ayudar a producir Un stream eh, Y... y y que Lordi solo se preocupe por dirigir Y que los chicos solo se preocupen por jugar Es... Uy Es súper divertido Es mucho más relajado es Muchísimo más relajado eh, Que... Que dirigir y manejar el stream Pero está buenísimo Está buenísimo Vaquero, ¿Cómo trabajas los flashbacks en partidas de rol? Personalmente es algo que recientemente me di cuenta que uso mucho Y querría saber si tienes algún consejo Bien eh, es muy común que los flashbacks sean eh, pequeñas cinemáticas Como, bueno, eh, recordás que tal cosa y tal personaje se fue a un lado e hizo esto, hizo lo otro Pero, eh, si vos querés que se juegue esto Lo difícil acá es que estás haciendo un viaje en el tiempo, digamos Estás jugando en el presente y después vas al pasado Y el pasado a veces puede modificar algo de lo que está pasando en el presente los viajes en el tiempo son complicados, pero si lo llegas a hacer, está buenísimo. Si vos estás dispuesto a hacer un flashback que modifique lo que va a pasar después en la aventura, va a ser genial. Entonces, mi recomendación es que estés dispuesto a sacrificar cualquier cosa que tengas pensada en el futuro de la aventura por algo que pueda pasar en un flashback. Si ese es el caso, y si no tenés ningún problema en que lo que pasa adelante sea algo a super azar, dale a los jugadores la posibilidad de jugar un flashback. Tenente preparado o, o que ellos tengan preparados personajes con menos poder porque va a ser en el pasado o incluso vos NPCs que les puedas dar para que jueguen algo, una pequeña escena es una escena ¿no? es, es tipo una charla en una casa o un combate en un castillo eh, tenete preparado eso y que de alguna manera influya en lo que va a pasar en el tiempo real, en el presente va a estar... va a estar buenísimo si lo haces así. Mi recomendación es esa a mí me gusta hacer flashbacks de ese estilo, hicimos un par en Anurem que me gustaron cuando estuvieron... La primera vez es que liberaron a un prisionero, no me acuerdo, Hace mucho ya. Eh, algo que podés hacer... Eh, ah, gracias por la suscripción. Eh, ¿Cómo estaba? En, ah, en los flashbacks. Algo que podés hacer es... Podés. Eh, Hacer un flashback, por ejemplo, lo que hice yo fue Ellos iban a la prisión y cuando se están acercando Hago un flashback de cuando están planificando Entrar a la, a, la, a la prisión Entonces, ahí les pregunto cómo van a hacer qué, Cuál es su plan, qué es lo que pretenden hacer Entonces uno puede decir, nada, mi plan es escalar por acá Subir por allá, otro un guarda, qué sé yo Bien, en el pasado deciden lo que hay, lo que, hay que hacer Y después hacen las tiradas eh, Perdón, en el presente deciden lo que hay que hacer Y después hacen las tiradas eh, Y así, así, así muy divertido eh, Y te deja jugar con muchas cosas Que tal vez antes no tenías Por ejemplo, tal vez alguien tenía un amuleto eh, En el pasado Y en el presente lo tiene otra persona ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Vos no tenías eso? Así que bueno, esos son algunos de mis consejos eh, Espero que sirvan Si se te ocurre alguna otra cosa, contala Porque son eh, son, son, son geniales esas cosas Y son, son Tan difíciles de lograr bien y tan Tan esporádicas en las mesas Que a la gente les, les, les re llega A la hora de crear personajes ¿Crees o recomiendas el pensar en la orientación E identidad de los personajes o creo que son cosas Que no son necesarias A tocar en la partida Orientación e identidad de los personajes Estoy seguro que estás preguntando eh, La producción vez me pueda ayudar <risas> Eh. bien ah, acá, acá eh, ok, ahí entendí, entendí eh es una una pregunta genial para hacerte digamos eh, porque una de las cosas que yo eh, que recomiendo y, y practico es evitar el repetir eh ya hice personajes héteros, por ejemplo. Muchos, muchos, muchos. Entonces, hay un abanico mucho más grande de orientación sexual y, y, e identidad de género como para recorrer y eh, conocer. Porque tengo la posibilidad de, en rol, eh, jugar con alguien así y ver qué de, de qué se trata un poco, ¿no? no, es, no obviamente no va a ser súper correcto, no voy a estar en el... En, en la, tal vez la mejor postura para llevarlo a cabo. Pero tengo una oportunidad en la cual puedo conocer algo. Ponerme entre comillas en los zapatos de una persona diferente a mí en, en ese aspecto. Y ver de qué se trata. A mí me parece una gran pregunta para hacer. Sobre todo si es algo que nunca tuviste en cuenta. O que siempre hiciste personajes con la misma orientación sexual. O la misma identidad de género. Te vas a encontrar con otras cosas. Y va a ser algo nuevo para practicar. Así que yo lo recomiendo. Eh, es algo que, de hecho, hicimos en... estamos haciendo en Anure Y, y siento que es que le trajo mucho, mucha más eh, variedad al mundo Le trajo mucha más riqueza al lore que, que, que eso esté presente Y la verdad se lo recomiendo a cualquiera que lo quiera hacer Versa el Chris ¿Qué sistema de mundo de tienes has probado y o cuál te interesaría probar? Probé. Vampiro, edad oscura. Va, que es lo mismo que 20 aniversario. O, o con pequeñas diferencias. Vampiro, 20 aniversario también. Hombre Lobo el Apocalipsis. Vampiro, quinta edición. Eh... Es que no me acuerdo si fue Changeling o no. Mago. Ya quiero que saquen algo nuevo de Mago. Ya quiero que saquen algo nuevo de Mago. Jugué tipo... No sé si una vez, o media sesión, una cosa así fue algo Y, y dije, este, este, este es lo correcto um, No, o sé. Sea, Changelin me gustaría jugar... Lo que, lo que me ha pasado con Changelin, y tal vez es una experiencia eh, medio común O que yo me encontré que mucha gente le pasa lo mismo A diferencia de otros juegos, como Vampiro, D&D, que hay DMs dedicados eh, a esos juegos Nunca encontré el DM dedicado a Changeling nunca encontré esa persona que dice yo dirijo Changeling <risa> eh, oh, oh, ah, pero sí encontré de Séptimo Mar, de Tulu, por ejemplo yo sé que Tulu me encanta y Tulu va a tener un lugar en mi corazón siempre no encontré la persona que diga eso de Changeling, seguro las hay eh. seguro, seguro las hay eh, pero no, nunca tuve el, el, la oportunidad de conocer una eh, porque cambia un poco, cuando vos tenés una persona que se dedica por ejemplo, Lordi, que eh, tiene mucho interés en Vampiro, y, y le interesa el juego, y le gusta y lo disfruta. Eh, Sabes que cuando te sentás a jugar con él, tenés la posibilidad de eh, experimentar todo ese, todo, todo, lo que él adora el juego en su forma de dirigir. No me, no, me, no me pasó encontrarme a alguien así de Changeling. Tal vez es un juego medio raro, eh, pero me encantaría probarlo. Hombre Lobo siempre fue muy divertido. Siento que siempre jugué más o menos lo mismo con Hombre Lobo. Eh, y ahora se viene uno nuevo, así que vamos a ver qué sale. Eh, Hombre Lobo siempre tuvo un lore muy, muy interesante, muy muy tribal y muy natural. Estuvo genial eso. Eh, y Mago es súper extraño. super extraño y siento que es muy divertido. Buzarda, 97. ¿Alguna recomendación para jugar un Changeling en DD? Vamos a leer la raza. Porque sé que existe y nunca me acuerdo lo que hace. Había, hay una sola cosa particular de ellos, o sea, más allá del resto de las cosas que te da. Eh, como acción, vos podés cambiar tu apariencia y tu voz. Eh, ups, salí de acá, fuera. Eh, o sea, te podés convert, transformar en otra persona, así. Eh. Tutu. Bueno, y después hay como muchas Muchas cositas sobre eh, cómo, cómo interpretar a esta persona nueva Haciendo eh, Lo bueno es que es una raza súper versátil A la hora de que vos podés hacer lo que quieras Con esto, Puedes ser alguien noble, podés ser Alguien verborrágico podés, Porque literalmente podés elegir Cómo ser, cada vez que tenéis ganas De usar la acción Eh Ahora, mi, mi problema con estas cosas es, es tipo, bueno el setting lo permite, ¿Cuántos hay? Tipo ¿Hay una ciudad donde son todos changeling? ¿Cómo viven? Creo que el background de la raza es muy importante porque lo que suele pasar es que estos son, son los menos o son creados por magia y cosas así eh. Entonces, supongamos que si son los menos, o son creados por magia, un buen motivo para tu personaje sería eh, Encontrar cómo fue creado, encontrar a su creador, que es, es... Puede ser bien básico, suena bien básico, pero está bueno tener un motivo para el personaje eh, Sobre todo alguien tan extraño, porque una de las primeras cosas que se va da a dar cuenta un Changeling Es que, a diferencia del resto, él es más extraño que los demás A menos que sean todos Changeling, ahí cambia un poco No, para, estoy, no estoy leyendo lo que quiero leer Acá está lo que quiero leer Los stats del Changeling Para mí es lo más interesante de De, de, esta, per de esta raza Es eh, La posibilidad de, de cambiar de apariencia Constantemente Y... Todo puedes cambiar, puedes cambiar tu género, todo, todo, toda altura. O sea, tu tamaño no mucho, pero bueno Hasta puedes aparecer de otra raza. Yo creo que te da la posibilidad de, de ir por ahí siendo medio un abanico de gente. Eh. Además, tener ventaja a engañar, o intimidar, o persuadir. Lo que siento que le falta a estas cosas son eh, ¿Cuál es el motivo del personaje? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Por qué sale de aventuras? ¿Qué hay ahí afuera para él? Eh, más allá de la quest principal Personalmente, ¿qué es lo que quiere? Y esta pregunta es algo que me hago con cualquier raza digamos. Puede ser un elfo, digamos ¿Por qué ese elfo está de aventuras? ¿Qué es lo que yo quiero buscar con este personaje? ¿Qué es lo que quiero experimentar? Eh, volviendo a la pregunta que estábamos haciendo antes eh, Yo le buscaría un mi recomendación es buscarle un motivo. A ver por qué. Al trabajar en la narrativa de un personaje, que son las primeras tres cosas que piensa este, yo, por ejemplo, pienso en idea, objetivo, giro. Eh, Están buenas esas, me gusta. En mi caso, como creo que ya lo mencioné, no me acuerdo en qué stream, eh, como rara vez tengo oportunidad de jugar, todos mis personajes se basan en chistes. El último que tuve la oportunidad de jugar eh, se llamaba Chad, el líder. Era un Dragonborn Explorador que... Eh, que se creía el líder del grupo. Eh, y era un idiota. Después jugué a... Um, Moira? creep Moya? creep Era una Dragon Ball Super -echi. Eh, eh, Para mí salen de chistes. Para mí salen de chistes los personajes. Los NPC por ahí les, les, les, les, los pienso un poco más, digo, bueno, quiero hacer un NPC que cumpla este rol, por ejemplo, en el caso de Sonrisas. Yo quería que haya un navegante experimentado en el, en el barco, que sea un pirata viejo, pero digamos, ¿qué es lo que tiene Sonrisas que no, que, no, que no hice antes? Eh, ¿Qué es lo que tiene vida Ana que no hice antes con otro Dragon Ball? O con otro personaje así, duro y, y malo como es... Eh, Así que ahí pienso. Busco no repetir. No repetir es súper importante. Vaquero. ¿Cómo va el proyecto súper secreto? Perdón, pero no puedo preguntar por ello mínimo al menos una vez al mes. Viene muy bien, eh, el, y se viene trabajando en eso eh, bien. Ahora, ahora empezamos a ponerle mucha más gana porque queremos que este año suceda. Pero cuando tengamos algo lo vamos a compartir. Eso será. Vaya vale a Recuerdo en Pathfinder y creo en D&D, también se podía jugar un clérigo que no siga ningún dios o ninguna religión. Por más que le dé vueltas, no sé cómo sería o de dónde vendrían sus poderes clericales. ¿Cómo crees que se podía interpretar? Y el paladín es mucho más fácil. El clérigo por ahí es un poco más complejo. Eh... Por esto de que mecánicamente está armado para... Eh para que tengas un eh, un dios todo lo del clérigo dice deidad, de edad, deidad. para estas cosas creo que lo más importante es hablar con el DM y ver, digamos, qué lográs encontrar dentro de su aventura que pueda darte los poderes clericales pero también es algo que charlamos con Lordi, por ejemplo eh, si vos querés ser un nigromante en la idea de quinta edición, por ejemplo tenés muchas maneras de ser nigromante Puede ser un mago nigromante un hechicero nigromante un monje que usa nigromancia un clérigo que usa nigromancia eh, Todo... Eh, eh, hay como la posibilidad de a, a, a acercarse a eso de muchas maneras Lo mismo en clérigo, por ejemplo, si a vos te interesa curar, pero no te interesa tener un, una deidad el <coughs> Hay otro, otras formas Está el monje eh, de la piedad, por ejemplo, que cura Está el clérigo de los celestiales, que bueno, tenés un patrón, pero es diferente a una deidad eh, Y así tenés otras pero, eh, lo más importante sería es hablar con el DM La persona que te dirija la partida y decirle quiero jugar este clérigo, no quiero que tenga ningún dios, pero quiero que tenga sus poderes ¿Cómo hacemos? ¿Qué se te ocurre? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que se puede lograr? Tal vez al DM se le ocurre una idea más copada que cualquiera que tengamos ahora O tal vez te diga, no, no se puede, no hay clérigo sin dios Y eh, bueno hay otras opciones, como mencioné Pero si... Porque lo importante... ¿Por qué digo el DM? Porque lo importante es la justificación. ¿Qué tiene tu personaje? Que lo ata a, a esa cosa para que eh, le brinden poderes? Porque, recordemos, a los clérigos, digamos... Eh, les gusta esto de... Eh, Perdón, la magia de ellos funciona medio como favores. Eh. Sospecho que tu personaje debería aprender solo todo, porque no creo que haya una escuela de clérigos indios. Aunque puede ser. Para mí pasa por ese lado. Es muy importante, digamos, que Charles con el DM le digas qué se nos ocurre. Tal vez... Eh, por supongamos si una persona bondadosa cree en la bondad o, o lucha más por un principio moral que por otra cosa y su y su respeto hacia eso hace que consiga estos poderes tal vez y bueno cómo se puede interpretar si sí, sí, vamos por ese lado de que eh, esta persona está impulsada por este deseo de eh, no tener dioses, pero respetar algo, porque en algún punto son un clérigo, hay algo, digamos, que, que respetar. Y deberías, digamos, actuar siempre en pos de eso. En lo que sea, es lealtad, es honor, es bondad, es piedad... Eh, que yo creo que todas las acciones de tu personaje deberían, por lo menos, hacerse la pregunta Estoy... Eh, cerca de este camino de, Estoy haciendo bondadoso, estoy generando bondad, estoy ayudando a que alguien lo sea Es como... Difícil <risa> Pra DMD ¿Qué opinas como DM del Exadrin? ¿Es viable por el lore? ¿Por eso de servir un dios y un patrón? A ver, Exadrin... No recuerdo no qué es Ah, ¿el Exadin o el Hexadrín? Eh, para cualquiera que no lo sepa, el Hexadin es la subclase de eh, Brujo Paladín. Eh, a mí me encanta la idea, porque tenés como mucho, mucho juego para un personaje. Eh, seguramente mecánica eh, por las mecánicas tiene algún beneficio, pero... Eh, en cuanto a lore y roll, suena súper interesante Por otro lado, es como que se vuelve muy personal el juego Como que estás vos y el DM interpretando a su, tus cosas ¿Es, una, ¿Es viable la pregunta? Sí, para mí es súper viable eh, Charlar con el DM, decís desde el principio, quiero hacer esto ¿Te opones? ¿Cuáles ¿cuál cuál son tus dudas? ¿Qué se puede hacer al respecto? Eh, Ahí <risa> está, pelota del es Changeling. Ese, ese, ese peluche se llama pelota. Se <risa> mueve como al ¿no? eh, Pero bueno, como decía, el, tenés que hablar con el DM y decirle: eh, Quiero hacer esto. Ahora. En cuanto a mecánicas, seguramente tenga beneficios eh, eh, Ahí veo que es la clase más baneada Nunca, nunca me vinieron con una super subclase Ninguno de mis jugadores eh, Es re creepy ese, ese coso <risa> eh, Pero en cuanto a lore yo creo que es súper viable Se re puede hacer Ahora, ¿Cómo lo va a interpretar? Va a depender mucho de, de, de la respuesta de tu demo ¿Qué es lo que te va a decir? ¿Cómo van a hacerlo? Es, es lo que... Queremos saber. Te vas a tener un dios. Y un patrón. Van a saber que vos tenés vínculos con los dos. Uno lo va a saber, el otro no. Hay como... A -a Ahí está el rol. Ahí me parece muy interesante. Versa Chris. ¿Qué haces si tus jugadores se dan cuenta de la vuelta de tuerca que planeabas para el final de la aventura? Eh... Me pongo muy contento. Eh... Sea como sea, lograron descubrir lo que sea que yo tenía Y ahora van a ser mucho más protagonistas del final de la aventura Ahora, como saben cuáles son los planes del enemigo Van a actuar acorde a su conocimiento Ahora eh, Cómo actúen o, o cómo lleven a cabo lo que sea que saben Va a depender mucho de ellos Pero eh, yo estoy súper contento de que sepan esas cosas Terminar una campaña es re difícil. Es re difícil. Toma mucho tiempo. Y si para el final de la aventura ellos ya saben lo que va a pasar o, ya, o tienen conocimiento de cómo se va a dar algo, mejor todavía. Quiere decir que yo hice mi trabajo bien dándoles pistas y que ellos hicieron su trabajo bien deduciéndolo. Así que yo estoy re contento. Y siempre puedo modificar las cosas a último momento. Santuli, tengo una pregunta para la taberna. Responde, pero bueno, no aguanto y lo voy a hacer. Sándwiches. Jamón, salame, milano, mortadela. ¿Cuál es el mejor? Tal vez me llamen loco. Pachi se ha quejado de esto, pero yo soy, un, yo soy una de esas personas que no importa la variedad de fiembres que haya, mi sándwich va a tener una feta de cada cosa, y lo voy a comer y va a ser lo mejor. <risa> en, tal vez es una, una posición complicada, eh, pero mi sándwich va a tener una feta de cada uno, de lo que sea que haya, y voy a comer ese sándwich. Eh. <risa> A, a, a, así aprendí, así me encanta eh, y, y me ha traído problemas <ríe> Me ha traído problemas eh, Así se, se termina mucho más rápido el fiambre Sí, es verdad Mi sándwich es gigante en comparación al resto Sí, también es verdad Pero así se come fiambre <ríe> Antes, antes de, de cerrar o lo que sea, Quería volver a charlar en, en uno de los puntos principales de, del canal Es que la taberna es mucha gente La taberna es un montón de personas trabajando En, en pos de que salga el stream De que se mantenga eh, Activo en los canales De que haya gente ayudando en Discord eh, es, es mucha más gente que solo yo No podría No podría jamás No tengo las habilidades Ni, ni, ni el conocimiento Ni el ni nada que requiere Que requiera todo lo que eh, pide la taberna para estar arriba eh, Así que sí Luciana, Bachi Adria, Nutria, Cabre Toda la gente que modera en el Discord Que me olvido, perdón, Fran eh, La gente que modera acá En Twitch también La gente que nos ayuda en Patreon La gente que nos saluda, que nos comenta to Todas esas personas suman Al canal La gente que se sumó ahora, la gente que que nos ayudó en algún momento y después se fue Todas esas personas son, son el, el incluso la gente que nos viene a ver acá son parte del canal y es algo genial eh, Que nos ayuden tanto Pero es importante que sepan que también están No estoy solo acá eh, este, este overlay, si no me equivoco lo hizo Bachi que lo animó ella, como ven, sube y baja Yo no tengo ni idea cómo hacen esas cosas eh. Eh, Luciana hizo lo de lo de vampiro Y so, solo estoy mencionando las cosas que, que me acuerdo ahora Porque el trabajo que hay detrás de todo lo que es, Aparece en la pantalla es gigante Y todas las personas re, merecen el, el que se las mencione Con el, el mérito correcto Ahora sí sin más eh, Muchas gracias por pasar, buenas preguntas Muy buenas preguntas Me gustó todo lo que charlamos Y ahora eh, Vamos a hacerle reír a alguien Vamos a dejar con el outro y vamos a hacerle rey a alguien así ustedes pueden seguir viendo gente jugando de rol. Chao.